Lo que sabemos sobre la temporada 3 de Sombra y Hueso los fanáticos de esta historia de fantasía pudieron devorar los nuevos episodios la serie desde la primera temporada nos brindó un mundo de fantasía y magia repleto de efectos especiales bastante bien logrados a pesar de esto en algunos momentos la trama se volvía un poco dramática pero a pesar de todo está bastante bien lograda siendo una serie prácticamente juvenil pero nos engancho a la mayoría la primera temporada terminaba. Mientras Alina y Mal se refugian de la sombra para encontrar alguna pista que los lleve hasta el segundo amplificador Cazinei y Jesper regresan a Ketterdam donde encuentran varios problemas y una nueva aliada Nina que ofrece sus poderes a cambio de liberar al amor de su vida. Por su parte, el general Kirigan sale de las sombras con un nuevo ejército aterrador de monstruos sombríos que lo acompañan a todas partes, libera a algunos grisas que aceptan seguirlo y ayudarlo con sus planes, e intenta encontrar una cura para el mal que lo aqueja. La temporada 2 comienza con Alina que debe comenzar un viaje para encontrar a la segunda criatura mítica que puede amplificar los poderes de la Invocadora del Sol. Con ayuda de Sturmwan, Nikolai Lanatsov y su tripulación la localizan al Sea Whip. Para tener una oportunidad de luchar contra el Darkling, no obstante, cuando canaliza su poder, tiene visiones del Darkling, las mismas que empezaron tras su enfrentamiento con Kirigan y se vuelven cada vez más intensas y reales. Al parecer, aún existe una conexión entre ellos, algo que Kirigan pretende aprovechar para. Completar sus siniestros planes al final Alina apuñala a su amado y se produce una gran explosión que destruye toda la sombra Kirigan sobrevive y le pide a Alina que se una a él. Por supuesto, ella lo rechaza y aprovecha la distracción de la batalla para apuñalarlo con la espada Nesh Jenyer. Luego Zoya y Genia se encargan de incinerar su cuerpo para asegurarse que no vuelva a revivir en la 3. Como ya se mostró en las escenas finales Nikolai le entrega su brújula especial y el nombre de Sturmwanda Mal quien aborda el Volkvolní Hummingbird junto a Tamar, Toya e Inei quien está decidida a encontrar a su hermano. De hecho, al final de la temporada localiza un barco de esclavos y se prepara para luchar en otra escena. Vemos a Kaz le revela a los cuervos que existe una droga llamada Hurda Parem que tiene el poder de amplificar los poderes de Grisa y que los fierdanos pretenden utilizar. Como un arma esperemos que la serie continúe porque como sabemos hoy es complicado saber a ciencia cierta una respuesta aún así seguro que tendríamos que esperar varios años para la tan esperada temporada 3 pero podemos disfrutar de sus dos primeras temporadas.